Hola, bienvenidos a Analizando Jugadores en League of Legends. Hoy tenemos a Fernasus, Probablemente uno de los jugadores más dedicados con Nasus de todo el servidor Nuestro querido compañero tiene más de 3.200.000 puntos de maestría con Nasus Juega por el elo diamante 3, diamante 4, diamante 2 Más o menos por esos elos Estas son las runas que tiene en este momento El análisis va a ser un poco más sobre macro game antes que microgame Más que nada porque, bueno, no sé jugar Nasus. O sea, tampoco es demasiado difícil, ¿no? Esa plata Q. Pero no, no lo juego todo el tiempo como él. Creo que él es el indicado para decir esas cosas. Así que probablemente en algún momento se escuche su voz. Hablando sobre por qué hizo tal cosa y por qué no hizo esa cosa. Y bla, bla, bla, bla, bla. Garen no se encuentra en línea por ahora. Así que... Vamos a farmear los primeros minions. Cuando Nasus... Al ser un campeón de escalado siempre vas a querer que la web se pujea a vos. También vamos a querer siempre las quitear lo mejor posible. Así podés escalar un poco más rápido. Viendo la diferencia de minions podemos deducir que Garen va a sacar nivel 2. Ahí está. Así que... Nasus tiene que quedarse un poco más atrás. Saca nivel 2. Van a hacer un trade. Los trade largo lo va a ganar Garen. Siempre. Al principio de la partida. Así que simplemente nos vamos a quedar por atrás. Garen está pujeando la web porque le está pegando básicos a los minions. Así que... Vamos a simplemente esperar Y creo que la Esto es algo muy común que suele pasar El enemigo a Nasus va a querer pushear mucho y pushear para poder aprovechar la rotación de él y no la rotación de Nasus Pero al mismo tiempo también es mucho mejor, bueno además de esto también, puede soñar a Nasus de la experiencia de los minions Y posiblemente que Nasus sea adiviado Ok, no lo van a adiviar por suerte más 12 Vamos a ir ahí bajo torre Ahora lo que queremos es simplemente la gitear. Esto por cómo funcionan las waves en LOL Va a ser un bounce back Hacia la torre del enemigo Lo que quiere decir que si una wave llega abajo torre Por simple inercia de cómo funcionan las waves Van a volver a pushearse de nuevo Hacia acá Y después van a hacer lo mismo hacia acá Y después van a hacer lo mismo hacia acá Y así infinitamente ¿Ves? Ahora se acumularon más minions del lado de rojo. Por lo que van a superarlo del lado azul, van a matarlo más rápido. Y Nasus va a tener eh, la wave mal posicionada en algún momento. Él quiere farmar el canon. Ay, no se sé, lo farmeo Le pegó la cual a Garen. Lo bueno de esto es que Garen acaba de pushear la wave porque la L pegó a toda la wave. Así que Nasus puede frisear quizás si Garen sigue haciendo lo mismo, si no lo vuelvo a hacer entonces no ok, no, no va a pasar porque Nasus tiró la E a la wave, eso la pusheó ahí nos pusheó el farmer canon. O sea, el minion él siempre lo va a preferir farmerse el minion antes que tratar de tradearle bueno esto es bueno porque el Garen está pusheando las waves usando la E para tradear con Nasus, así que vamos bien y ahora esto simplemente cada cada vez que tengas la E y veas que es viable adelantarte y farmearte un minion, adelantarte y farmearte un minion. No tengas miedo de que te trabee, de que algo así, no pasa nada. Tienes un escudo de Doran, los trabeos en early no te importan demasiado. Y esto es un freeze perfecto, porque sabemos que es un freeze, porque la wave se está manteniendo en este punto, más o menos, el crash está en este punto, y Garen va a ser muy difícil que le pegue a todos estos minions, va a tener que estar bajo torre, pegándole a los minions para crashear la wave. Entonces, Nasus puede simplemente pulear un poco hacia este lado, mantener los minions, y la web va a estar friciada Lo que quiere decir que Garen va a tener que respetar mucho a Nasus, porque en cualquier momento puede venir Eco y gankearlo. Bueno, en este caso Echo está abajo, así que no va a pasar, pero el Garen no lo sabe. No tiene un guarda mentira, sí tiene un guarda. Así que esto es un buen freeze, esperemos que se pueda mantener. Esto sigue frisado porque los minions hay más minions azules que rojos. Bueno, el canon se va para atrás, se saca el nivel 6 al mismo tiempo. Y ahora va a ser lo que dije antes de pullear la wave. Ahí está, porque esto quiere que se fisee acá para que Nasus no pueda hacer nada. Va a estar farmeando, tranquilo. Total, Nasus no... O sea, Garen no va a poder crashar la wave. Esto se va a mantener ahí igualmente. Ahora se va a querer farmear el canon. Va a ser Goku. Y ahora crashear la wave porque va a querer resetear. Porque Garen va a resetear también. Y ahora estamos en lo mismo de antes. Esto es un slow, push a la, la torre enemiga. A no ser que Garen vuelva a hacer lo mismo que hizo antes de... pusher con la E. ¿Cuántos stacks tiene en Asus? 78. Vamos bien. Vamos bastante bien. Para hacer un Garen con Ignite y ya Level 6, que no se haya muerto, es un logro. Garen no lo deja formar, así que la agitea con la E. Hay que tener en cuenta eso de no tirar la E bien al centro de la wave, porque si no va a pushearla y no quiere pushear. Aunque esto por inercia va a pushearse igualmente. Pero bueno, ahí está Nasu, eh, Garen de nuevo haciendo cosas de Garen A ver, se va a tirar a Sabe que Garen gastó la cuila, ¿eh? No tiene CDs A ver Puso una kill, flash Flash de los dos Pero Nasu tiene ghost Así que lo va a matar Y va a sacar una kill por sobre Garen Vamos a volver a ver eso Para entender por qué se tiró ahí Vamos a ver que Garen Tiene todos los CDs ahora Y va a usar la cuila, ¿eh? Al mismo tiempo, ahí está Lo que lo deja fuera de rotación Fuera de rotación quiere decir que no tiene ninguna de sus dos habilidades clave En este caso la Q y la E de Garen La W no importa, no es muy importante en este caso Pero Garen está fuera de rotación Lo que quiere decir que no puede hacer un combo completo O, o tradear de alguna manera a Nasus Así que Nasus simplemente va a apretar todos sus botones y tirarse para adelante Porque Nasus tiene todo Bueno, le acaba de poner la W, pero bueno, la tiene La acaba de aplicar Y va a ir para adelante Y vamos a ver que Garen no va a poder hacer nada Ahí tiene la Q, pero no le conviene ni siquiera ese vuelto porque Nasus ya tiene el Leaf al tiempo de tackeado. Flash de los dos, pero, eh, pero Nasus tiene Fantasmal y es una kill. Muy importante eso de tamear el CD de las habilidades del enemigo, más o menos, darse una idea. Más 12, darse una idea de más o menos de las habilidades del enemigo, saber que la Q eh, Q de Garen tiene aproximadamente 7, 9 segundos La E tiene 12, 10, 13, más o menos por así Y nada, y ahora va a a todo esto y va a vaquear O quizás no va a vaquear No sé por qué no está vaqueando Ah, porque quiere asegurar que la web cae Ok, me parece bien, me parece bien El problema es que bueno, tiene al Gukong acá Nosotros todavía no puso un guard, no, tiene los dos guards destaqueados Quizás puedo haber puesto un guard y después venir Para hacer un poco más Tranquilo, pero bueno, no me parece mal, al mismo tiempo. Y ahora va a querer vaquear. Ahí está, con pone el guardia en el medio. Es un back un poco regular. los Shulte se lo va a cortar. Siempre queremos vaquear en wave de canon. Esta es wave de canon, así que el back estaba bien. Era mentira, calculé mal las waves. Yo creo que ahora debería quedarse. Y formarse esta wave. No tiene maná, pero... No puede hacer mucho más. si sí, se va a terminar quedando. Si no, va a perder una wave entera y la verdad es que... Es mucho far mucha experiencia en, en este punto de la partida. Así que se va a farmar, farmar la web. Va a farmarse la web y va a baquear instantáneamente. Ok, no lo va a hacer. Está pidiendo ayuda. El eco. Ok, es, parece que hace un gank por parte de Gucon. El eco está subiendo. Nasus no tiene ulti por poco. Mm. Bueno, no hay mucho que decir acá Esto es bueno porque... en bueno, el endo es bueno La wave se va a pusear para el lado de Wukong Por lo que había dicho antes del... Del bounce back de las waves Ah, no Esto se va a frisear acá, creo Ahora que me este no No, esto, esto va a quedar neutral acá Y después va a pusearse porque va a llegar antes esta wave que la otra O Garen la va a pusear Y ahora sí se va a frisear Va a llegar, no sé si se va a poder farmar todo Es más, probablemente pueda llegar y matarlo al, al Garen que se compró brillo y botas. ¿Puede tratar de matarlo o puede tratar de, de frisear esta wave? Va a querer frisearlo? ¿Me parece bien? ¿Me parece ¿Sí, ¿O no me tuchan? Me tuchan? ¿Por qué no quieres no, no pushear acá? Porque no vas a llegar a crashar la wave. Esto es una wave de canon, Va a tardar, vas a tardar un montón. Entonces vas a esperar a juntar estas dos waves y la próxima quizás la pushees. o lo pushando y quizás deviar algo ¿no? bueno de Fer es que farmea muy muy bien con el reset de básicos A ver, ¿cómo? tiene 3 millones de maestría como para que no farme bien Pero resetea muy bien los básicos y todo eso Que ¿no? es algo muy importante con Nasus Resetea el básico con la Q Y no cancelar habilidades como acaba de <ríe> Ok, Garen está haciendo un momento momento Latino y está simplemente Pusheando la wave, lo cual es Muy tonto, pero bueno Vamos minuto 11 casi y nuestro Nasus Tiene 160 cargas casi Ahí está, 162 cargas. Y va a seguir permeando Y esto va a seguir siendo un freeze. Así que estamos bien. Antes dije que la wave la iba a tener que pushear, pero no tenía en cuenta de que Garen es un cabeza de balde y simplemente empezó a pegarle básicos a los minions, lo cual hizo que se puse. Ahora me ayudó a querer seguir este freeze porque está escalando muy, muy bien. En 30 segundos consiguió como 30 cargas, lo cual es bastante bueno. Acá está resetando el básico con los minions. Esto debería puyarse de nuevo, a no ser que venga Garen y empiece a pegarle básicos a sus minions, a los minions enemigos, digo Mientras que Garen no le pegue, esto va a puyarse hacia acá, va a ser así y va a crecer acá Pero si viene Garen y empieza a pegar a los minions, la web va a volver hacia la torre en sus no, Ahora estamos haciendo tiempo, tenemos flash en 15 segundos, así que quizás podamos matarlo al... al Garen Va a poner un huercito y Garen hizo lo que dije, puyó. Y ahora como sabemos que Garen no tiene ningún tipo de CD, vamos a simplemente pegarle mucho Básico sin matarlo A ver si podemos pegarle con la Q, Flash Q, perfecto Hay que tener cuidado porque está el Garen, el Wukong A ver qué vamos a hacer, supongo que nos vamos a ir porque no tiene ningún tipo de CD No tiene Ghost, no tiene Flash, no tiene Ulti Y ahora que Garen está muerto y sabemos que no tiene TP porque está jugando con Ignite Vamos a crasher la wave y vamos a probablemente sacar una plaquita con cuidado porque está viendo nuestro amigo el Wukong, que no lo sabe. Le ponemos la W, una Q, Tuxon, nos vamos corriendo y ya está. Perfecto. Ahora es un bug, tiene Canon Wave, así que es un buen bug. Back. Queremos buckear siempre en Wave de Canon. porque si la Wave de canon crashea, el canon va a tanquear todo hasta más o menos que lleguemos. Vamos a perder un Minion en el Cannon. Mientras que si no fuera una wave de canon, estaremos perdiendo probablemente 5 minions o incluso toda la wave. Depende si tenemos botas o no. En este caso, Nasus tiene botas, así que no. Y tiene mítico ya. Esto es muy bueno. Vamos a ver qué alguien va a querer pushear, pero no le va a dar tiempo. Ok, no va a querer pushear. Justo cuando... No entiendo a este chico. Cuando pienso que va a pushear, no va a pushear. Cuando no quiere pushear, tiene que pushear. No entiendo. Bueno, por suerte esto es un freeze. Y esto no lo va a poder pushear, por lo que dije antes. Y en está llegando. Y llega justo para el... canon. Qué paja. parte el canon. Bueno, esto es otro freeze. Pero en este punto de la partida ya no es necesario freezear, así que... Va a, va a agitar todo con la Q. Ya le pega mucho a los minions con, con el sesionador y todo. Nivel 11 tiene la Q nivel 5 ya, más que sea W de segundas. Y ahora simplemente vamos a... Muy tranquilamente somos un campeón de escalado infinito, así que vamos a... La gitear lo mejor posible, farmear lo mejor posible con nuestra hermosa Q. Y ahora vamos a rotar, porque para qué vamos a quedarnos acá mirando al Garen mientras que le pega a los míos. Bueno, ve que el mid laner de él vaqueó, así que no va a poder matar hasta Ashe. Va a querer crecer la wave. Garen, mientras tanto, se está haciendo una paja bajo torre. Y ahora no hay problema que esté acá adelante, porque... Bueno, en realidad tendría... Quizás tuve que haber estado viendo la partida así. Pero... Um... No pasa nada si que se queda muy adelante ahí peleando porque tiene el Eco acá. Sí, ¿no? ¿Sí? Quizás pueden deviar a Garen incluso. Mm, no lo creo. Gracias a la RTF vemos que está el Q con la topside. Mm, vamos a ver si quiere pelear. El Eco va a querer pelear, así que Nasus tiene que rotar. Garen no puede rotar porque tiene toda esta wave. Bueno, sí. Va a rotar igual, parece. Y bueno, ahora en este punto ya está un poco igual la fase de líneas O sea, la fase de líneas ya terminó Vamos a tratar de rotar y pelear ¿El Karen va a querer seguir pushando? No, debe estar Backendo por acá probablemente Tenemos 330 cargas Casi, ahí está, 330 cargas Le saca dos niveles a la Karen enemigo no puedo simplemente pegarle básicos y ganarle Ok, le puso el logo y se fue para atrás Estoy que lo voy lo que pega Nasus, va a querer diviarlo, me imagino Ahí está, Ghost R Básico Q Ah, yo lo hubiera seguido, ¿eh? Yo lo hubiera seguido Tiene la W, tiene la E, tiene Flash Pero bueno, está bien Y ahora va a querer crecer la wave Garen, por suerte, va a perder toda la wave Y posiblemente tira la torre Nasus Sí, la va a tirar con lo que pega la Q Vamos a ver si se la va a querer agitear, me imagino que sí Ahí estamos son tres cargas de la torre, no estoy seguro Y pues ya esta wey es muy greedy Más que nada teniendo en cuenta que Está el dragón dentro de poco No sé cómo ver el dragón No puede arriesgarse a morir acá Y, y que el equipo pierda el dragón Así que imagino que va a querer rotar para el dragón Ahora Eso es malo Ahora sí tiene que estar sirviendo el dragón negación del equipo. Está suendo. Tranquilo va. El equipo está matando al equipo enemigo, así que está bastante bien. El TTF. Ojo. Rotar. Una rotación bastante mala. Lamentablemente yo también hubiera ido. La verdad, pero bueno. Quizás una asistencia se puede haber llevado. No pasó nada. Vamos a perder farm de la top lane. Pero a cambio tenemos el farm de la mid lane y posiblemente la torre. Así que está bien. Bueno. Ahora mismo tiene 400 cargas. Ahí estamos. Imagino que va a querer robar un poco de jungla si puede, sabiendo que el Wukong acaba de respawnear. Tiene los lobos, tiene el blue, se va a hacer blue. Un blue con un azul, la verdad que es hermoso. El CDR se nota un montón. Aquí voy a poner el ward, va a puse la wave. Tiene a Lulu arriba, así que puede hacerse un 2v2. Ok, lo acabo de ver al, al este mm, ¿Van a pelear? ¿No van a pelear? No parece que no, porque también vieron al este No, se tienen que ir ahora ¿O van a pelear? Yo me hubiera ido Él sabe que está fuerte Sabe que puede matarlos a todos si quiere Nada no, va a vaquear. Te voy a que tener cuidado porque un mal back Uh, esto puede ser un problema Y lo va a hacer entonces se va de vuelta, a voltear no, vale. Vamos para afuera, el ignite. Knight. Uh. Ok, muy bien Gasta todo pero sobrevive, que es lo que importa Ah, no gastó el Ghost, ok, eso es bueno, eso es bueno ¿Y ahora dónde va a ir? A la mid a farmear, sabiendo que el TF está abajo y que encima está el Lasher. Bueno, TF ahora está en mid así que Tira en tirar Heraldo, nada, la partida ya estaba over La partida estaba bastante over por suerte le tocó un equipo, un equipo de personas, o algo así, así que, muy bien. Está yendo a mí, ya... la partida saben que la tienen ganada, tienen que cerrarla, simplemente. Va a ser una buena teamfight y... y listo. Él, obviamente, sigue pensando en el farm y sigue queriendo farmear. Se va a farmear de grompo. Karma que va a querer venir, pero creo que literalmente lo puede guachotear a la Karma. no, gustó. Mira por el fan. Ok, y ahora está el Nashor. Podrían piñar de Nashor. Total, entre Caitlyn, Echo y Nasus, creo que se lo pueden hacer. Tienen bastante daño. un está abajo. La verdad que me pareció una muy buena cara el Nashor, pero. Pero bueno, va a ser a mid. Vamos a fermar un poquito. Ahora viendo esto, va a tener que ir el top. Sí, mira, mira cómo cambió el camino. Ahora está yendo el TF, así que entiendo que quizás quieran ir top. Baja a Mercedes, esto total es un campeonato residual para el eco ahora Están peleando He hmm. apretó el botón Y se va a escapar El tío no, no se escapó Está yendo el Asus. A ver Está va a llegar a algo Clash de Ashe, el Wither de Nasu Bonk, Ulti, se le manda para adelante, hasta el Ghost, Q, Básico, se muere el Garen, se manda a deviar al Raven, lo mató a la Caitlyn, Wither, Q, Básico, Básico, Q, Básico, Q, Y se acaba ah, de hacer? Nasu un, un minuto 23, la verdad es que está bastante bien, estas son las runas, eso por ver. Si quieren más contenido sobre Nasus, miren la descripción, vayan a seguir a Fernasus en Twitch y nos vemos en el próximo análisis. Gracias por ver.